Podríamos decir que Arildo nació con una abeja bajo el brazo, o aún mejor, una reina. A los 17 años, observando y aprendiendo de familiares, Arildo empieza en la apicultura. Rápido se ve envuelto de reinas, zánganos, larvas, realeras, núcleos, paquetes de abejas, acompañando a profesionales y trabajando ya de bien joven criando abejas. Estudió en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Siempre sin parar de leer, compartir, formando y formándose sobre la cría de reinas. A finales del 2001 viaja a España y en 2011, junto con su esposa, crean Abejas Dávila, una empresa de material genético, reinas, núcleos, paquetes de abejas y colmenas para la polinización. Muchas gracias por hacer de las abejas tu pasión, Hildo. Actualmente Arildo, junto con otros criadores y apicultores, ha fundado la AE cría Asociación Española de Criadores de Abejas Reinas, creada para conectar colectivos e individualidades que practican la cría y la selección en la apicultura. Hoy, Arildo nos hablará de la cría de reinas y la producción de núcleos. Un placer tenerte con nosotros y mucha suerte. Mil gracias. Acuérdate, este... Bueno, muchas gracias por la presentación. De nada. Ha sido muy bonita. Que <risa> bien. Y, este, y los que... Los, eh, hablo un poco bajo, digo, no, no tengo potencia en la voz. Los que tengáis algún problema de, para oír, que les aconsejo que, que cambiéis el sitio con alguno que esté adelante, porque más de, más de esto no podré, no podré dar en la charla. Inclusive a veces iré para abajo, pero bueno, ya están... <risa> ...para que me cuelgo esto... ...muy bien, eh, nosotros nos movemos desde, desde la provincia de Tarragona... ...comenzamos eh, con la cría de reinas allá abajo en febrero por ahí... ...y esto va entrando y entró... Vale. Y, ...y después vamos subiendo, hacemos prepirineo, y, y a Viñánigo y... ...y el Pirineo de Huesca... ...allá a Panticosa, Salento, esa zona... ...el creadero lo vamos moviendo siempre desde abajo... ...para, producir, para poder producir varias veces meses al año... Eh, ...lo tenemos que, que ir moviendo, es mucha faena... ...aparte del creadero hay que mover todas las colmenas... ¿no? ...y bueno, y, actual, y trabajamos unas 400, 500 cajas de, de producción... ...y después de, de reinas hacemos las, las que podemos en el año... ...un año puede ser mil, otro dos mil, otro tres mil... ...depende del año y las situaciones que se vayan creando... Eh, ...bueno... ...principalmente son abejas reinas y, y núcleos, lo que producimos. Eh, la charla la, la voy a orientar ahí en, en tres sesiones. Prima, se, será informativa, eh, no esperéis eh, aprender a criar reinas hoy porque, porque no es un curso de cría reinas. Es información de nuestra empresa, cómo trabajamos, cómo se puede hacer. Y los que tenéis muchas cajas y los que tenéis pocas cajas a, va a haber diferencia. De, ...de trabajo. Nosotros lo hacemos de forma industrial... ...para los que tenéis pocas cajas... vais cogiendo lo, lo que podáis... ...y adaptándolo a... ...a vuestra empresa. Y después, bueno, eh, haré una parte informativa... ...de lo que es la cría reina de nuestra empresa... ...después hablaré de núcleos... ...formación de núcleos... ...para aprovechar esas reinas... ...y también tengo unos vídeos que, que paso a paso... ...va explicando a los vídeos ahí lo que, lo que hacemos paso a paso para crear una, hasta llegar a una vaina, hasta llegar a un núcleo. Eh, te, tengo dos horas, eh, tengo dos horas eh, no será suficiente para hablar, entonces lo haré un poquito rápido y por ahí será mucha información y si alguno no pilláis algo, lo que sería importante no, no ir cortando con preguntas, las preguntas las dejamos al final, al final tendremos 15 minutos y ahí podéis preguntar. Porque si vamos haciendo preguntas durante la charla se nos se, se nos va se viene y se va el tiempo. Bueno, a, a, a Teresa muy interesante la, la charla sobre es muy interesante porque nosotros vamos al campo y no tenemos a veces muchas esas cosas en la cabeza y, y es bueno saberlo y tenerlo. La verdad que ha sido muy interesante. Bueno, eh, primero un poquito de historia de lo que es la cría de reina. Porque esto, no, esto no comenzó, para vosotros igual es nuevo, pero esto ya por el año 1500 el señor Jacob entendió que de una larva, de un huevo se podía hacer una reina. Después el, el señor este Hansa Antón, ya pasaron como 100 años, comprendió que los zánganos fecundaban a las reinas. Y, y, todo fue, y después cada, cada persona fue, fue aportando sus sus conocimientos, sus ideas, hasta que se llega a lo que sabemos hoy en día, digo. Pero esto fue, va, son como todas las cosas, paso a paso, no se hizo de un día para otro. Después, en el año 1861, esta gente, que son métodos de, de cría reina también, Haley, William y Pratt, que no está en la foto, eh, comenzaron comercialmente a producir celdas reales en Massachusetts, en Nueva York, celdas reales para la venta. Este, en Europa también se hacían... ...pero ahora no tengo la información... ...pero esta gente fue los que, que comenzaron... ...a nivel industrial... Una, ...un criadero reine digamos... ...ellos simplemente... Eh, simplemente ...el método es simplemente... ...cortaban unos trozos de tiras... ...y los pegaban a listones... ...y los ponían en colmenas huérfanas... ...y después esperaban que la reina... ...que la, que la celda real evolucionara... ...y la, las cortaban... ...y las repartían y las vendían a productores... Y en algunos casos dejaban de hacer unos bulitos de, de alambre que habrán visto por ahí, enfulaban y dejaban de hacer la reina virgen. Eh, más o menos es, es esto aquí. Como ven la, la diapositiva a la izquierda, cortan un trozo de, de cera que, que, que ese trozo de panal contenía larvas pequeñitas y lo, y, lo, y lo pegaban encima de un cuadro o de un listón. Que ese método hoy en día se puede hacer y es muy sencillo para los que quieren hacer unas pocas reinas simplemente cogéis un cuadro que tenga larvas muy pequeñas, huevos no porque los huevos por lo general se estropean una vez que se mueven, que se despegan del, de la base donde están, ese huevo muere, pero sí que tenga larvas pequeñitas. Cortáis un, un trozo de panal con un cúter, más o menos así o, o, o la mitad, ese trozo ya directamente, antes fabricáis una, una madera y le ponéis cera. Será encima para después poder pegar los otros trozos. Así no se romperá. Ese trozo de panal lo podéis, supongamos que este el trozo de panal, ¿no? lo podéis pegar directamente en el listón. Es aconsejable primero calentar la cera que está abajo con un mechero o, o, o una cerilla o cualquier cosa y después pegáis el trozo de panal, de panal con larvas y, y, las, y lo ponéis en una colmena huérfana y después la, las, la colmena huérfana se le hará muchísimas veleras hacia abajo y, y ya tenéis celdas reales. Eh, producidas de forma artesanal, ecológica, todo lo que queráis llamar, porque hay, hay poco, poco manejo del, del apicultor. Para hacerlo más sencillo, para después despegarlas, el trozo de panal lo, lo podéis trocear en trocitos. Y no pegáis, eh, que, si no pegáis trocitos, trocitos de panal en el listón, y también lo ponéis abajo, entonces será más fácil después recoger las regaleras. Le saldrán una o, dos, una o dos pegadas al que eh, cortáis con el cúter y ya tenéis una velera. Eh, para este sistema tenéis que ir al día, el, día 10 por la mañana, el día 10 por la mañana y sacar las veleras ya, ya que estarán ya maduras e injertarlas en un núcleo o una colmena, o sea, donde vayas a usar. Eh, no esperéis mucho porque puede que la abeja, en vez de coger una larva de, de un día, coja una de dos días y puede que, que nazca antes y rompa las... Pues bueno, este es el método del 1861 que usaban, que usaban estos señores, Halley, William, Carey, eh, Pratt, exacto. Muy bien, eh, siguiendo con la historia, mmm, después de la que se comprendió la producir de esta forma cel reinas celdas reales, vino eh, la inseminación artificial, que los, los primeros pasos son allá del 27, eh, el señor Watson, este... Cogía con unos, con unos hilos y, y unas pincitas, abría y trataba de introducirle. Y después, paso a paso, fueron otras gentes eh, agregando, agregándole, buscándole la vuelta, ¿no? Hasta llegar, hasta, hasta hoy en día, hasta el año... Uf, no recuerdo si el año 78 o por ahí, que realmente la inseminación artificial se, se desarrolló eh, de forma industrial. La inseminación artificial sirve para... Eh, Principalmente para los creadores de reina. Para seleccionar un zángano, un zángano de una colmena y ese zángano eh, fecundar, fecundar artificialmente la, la madre, la reina. Y sabemos que, que esa reina tendrá un linaje de ese zángano. Porque si se fecundan naturalmente, no será de un zángano, serán de, de varios zánganos, de diez zánganos por lo menos. Eh, actualmente no es muy. muy bueno. Los creadores de reina la, la usan, pero los productores generalmente no se usa por eso, porque da mucho trabajo y a un coste muy alto de producción y de horas. Bueno, Después de la inseminación artificial, en el 2006, eh, esto fue, ya, fue lo máximo que se secuencia el genoma de la abeja. Y ahí se fue progresando en temas genéticos muchísimo. Se conoce mucho de la abeja hoy en día, gracias a la secuencia, la secuencia del genoma de la abeja. Bueno, esto es un, poquillo de la, un poquito de la historia de lo que es la cría de reina, que no empezó, que no empezó ayer, empezó, empezó por ahí. Y cada uno fue aportando sus cosas hasta hoy en día, que tenemos eh, un método de, de cría de reina, que del, el método del señor, eh, no sale por aquí, eh, Dulit, que es, el, es el, que, el que se usa actualmente. Ah, el método Dulit es el método este de... Bueno, de, la, de las cúpulas, sacar la orbita, ponerla dentro de las cúpulas, poner en colmenas huérfanas o semi huérfanas y después pasarla a, a nuclear, fecundación, etcétera, etcétera. Eh, se, ha tenido pocas variaciones del método Dulit de y se está usando hasta hoy en día. Eh, Dulit eh, no lo inventó todo tampoco. Fue, eh, él, él tuvo la idea general y fue cogiendo de otras, de otras, de otras personas que, van a, que fueron aportando. En, en la, ...en la carrera pícola sistemas hasta... ...porque las cúpulas de cera no la inventó Dulit ...la inventó otra persona, por ejemplo... ...y así se creó el sistema este que he usado hasta hoy en día... ...por los creadores profesionales. <tose> <tose> También se inventaron sistemas para no ser... ...pero no son, para un creador profesional no son rentables... ...ni prácticos, sistemas de... ...que se encierra la reina aquí dentro y la reina pone huevos... El, ...no me acuerdo cómo se llama esto... ...el cupular, es pero para cría profesional no, no, es, no es rentable, es más, es más sencillo hacer traslado de picking y cosechar reina. Bueno, eso es un poquito de, la, de lo que es la historia a grandes de la cría de vaina Ahora paso a otro tema que es el mercado de, de abejas reinas. De, aquí. Eh, cuando, cuando les hables les, les estoy hablando siempre de, de, de España en general, y de la abeja negra apismelífera. No les, no les voy a hablar de otras razas ni, ni de otras historias de otros países porque, porque hay cosas que, que allá funcionan y aquí no. Siempre les hablaré de la abeja negra. Bueno, el mercado de, de abejas reinas está en constante crecimiento. El, eso ha sido porque las explotaciones han, han crecido muchos. Han crecido mucho los, hace 10 años atrás el que tenía... Por ejemplo, un ejemplo, tenía 1.200 colmenas, un apicultor hace años, 10 años atrás, hoy tiene 5.000. Es un ejemplo, pero grande. Pero hay apicultores que tenían 10 y ahora tienen 100 o 200. En las explotaciones que ya estaban crecieron muchísimo. Eh, después, las, las bajas por, por la, las muertes, que ha habido muchas muertes y también hay, es, hay mucha demanda de las reinas. La, la reposición. La reposición de, de reinas, una reina que ya tiene dos años, generalmente ya va en declive. Un, una reina mmm, que realmente produce una temporada y media, más o menos, una temporada y media. O, ha cambiado mucho a, hace unos años atrás, se hablaba de tres años, pero hoy en día una temporada y media pasa algo, la matamos, se enjambra, eh, deja de ser productiva, hay muchos factores que influyen. El semen de los zánganos, que no es, no es el mismo que era, que era hace unos años atrás. Eh, los agrotóxicos, que el, ya saben que la cera, el polen, tiene tóxico, ya no es lo mismo. Y el cambio climático también ayuda un poco a todo. Todo es una cosa que ya no es lo que era atrás. Ni los zánganos ni las abejas reinas. O sea que una, una buena reina seguramente una temporada y medio le sacarán un buen provecho. A la segunda temporada se le pasará algo. Se... Y... Bueno, y y para, y para no tener esos problemas hay que hacer quitar la, reina, reposición, la reposición. Pero la reposición de abeja, cambiar eh, la reina, la reina ya tiene su temporada, por una nueva, es, es algo que los apicultores aún no usan aquí. No hay. Es, un, es una nueva puerta que se puede abrir algún día. Y entonces el mercado seguirá creciendo más. Ya, ya creció con la, con la compra de abejas de reina fecundada. Para crecer, para crecer, para hacer más colonia, pero aún está por abrirse la puerta de la reposición. Eh, no sé si llegará aquí algún día, pero pasará mucho tiempo porque no es, no es una costumbre. Ya costó mucho que la gente entendiera mmm, los beneficios de una, de una reina fecundada. Pasó mucho tiempo y, ahora, y después el recambio ya lleva mucha faena. Eh, esta abeja es diferente porque si veis. ...vídeos o sea de otros países es diferente y más trabajo cambiar la reina y todo. Pero bueno, es una puerta que está ahí para, para que se abra para hacer crecer otra vez el mercado. Eh, los nuevos apicultores, también, también muchas apicultores nuevos de incorporaciones... ...que exigen una cantidad de colmenas bastante considerable y también eso hizo al mercado que creciera muchísimo. Tanto de abejas reinas como de... ...de núcleos. El, el mercado está ahí. Es, Habemos es, muy pocos. Y como vemos muy pocos, el mercado aún no es exigente. El mercado necesita ahora cantidad, producto. El día que haya muchos, puede ser que el mercado se ponga más exigente. Eh, eso no quiere decir que vayan a hacer una reinita de una reinita de me, media reina y la vendáis, no porque también eh, no volverá a comprarle. Pero, pero sí que la gente ahora necesita necesita reinas. Y, y, y, no, y no pide grandes grandes cosas. Aunque tenga una reina que le produzcan bien, que le produzca bien la temporada, que críe, que haga miel, y a ellos están contentos. No están exigiendo ni, ni calidad, ni que sea contra la barrera, nada. Necesitan eh, producto. Eh, para, los, para los que soy nuevo aquí, es una. Es una opción crear unas, unas reinas. Eh, no, no es fácil, no es fácil crear mucha cantidad, pero unas pocas, unas pocas podéis hacer y, y hacer un pequeño, pequeño negocio para comenzar y después ir creciendo poco a poco. Eh, no, no, nunca vayáis, bueno, si queréis intentarlo, intentadlo, cada uno, pero si queréis hacer, comenzar y hacer mucha cantidad de principio, les será muy difícil. queréis comenzar a hacer 100, 200, 500, pero, sobre todo, si sois nuevos, no paséis de, de producir 500, de comprometerse a vender reinas y, pas y pasar de esa cantidad a 500. Empezáis con pocos y vais. Y lo que tiene la reina que la vendéis la y se cobra al momento. No, no tenéis que buscar mer el mercado, no hay que buscarlo. Viene vienen solo, los clientes solo, vienen solo a vosotros, vendrán. Al principio, sois nuevo, bueno, tenéis un poco de publicidad y nada más, pero, nada, nos nosotros nunca hemos tenido que salir a, a vender. Hicimos en su época una página web y, a partir de ahí, eh, nunca nos han faltado clientes. Hemos tenido épocas más buenas, épocas más malas, pero siempre, siempre ha, ha, ha hecho falta de reinas. En nuestra. Y hemos llegado a una, a una capacidad de producción que, si queremos aumentarla, exige mucha exige inversión, tanto económica como en, en personas en gente. Y a veces lo hemos pensado si damos un paso más o no, porque damos un paso es que sí tiene que ser un paso grande. Y decidimos que no, nos quedamos en, con lo que tenemos y producimos hasta donde podemos. Se, será la edad también, ah, después ten, ah, ya tengo a mi hijo que sí, que, que ya se apañará él, ¿Eh? si quiere. Ya, ya, ya, ya me voy cansando. Bueno, el, de, de cifras, de datos, de sobre, sobre ventas de abejas reinas y todo eso no hay, no hay porque no estamos los apicultores no estamos los criadores reinas no estamos aglomerados, no sabemos lo que se vende, la cantidad, la calidad no, no, no sabemos nada, cada uno hace lo que lo que puede en su casa y, y lo vende. Estos son son datos que no vamos a pasar, que son de, de producción general del sector apícola. Pero de, de cría de reinas no, no hay datos. Solo los datos que puedo decir, los que me los que conozco yo, los míos. Los de los demás, la verdad que no, no se sabe mucho. Bueno, el mercado de reinas. El, el mercado de reinas. Cuando los apicultores, los productores compran reinas, el uso que le hacen. Empezamos a las reinas fecundadas. Eh, tampoco tengo datos exactos, pero sé, sé más o menos para qué la usan los que compran, y vamos a decir que el 95% o el 98% de las reinas fecundadas que se venden son para producir nuevas colonias, para hacer nuevos núcleos, no se usan para recambio, es un porcentaje muy bajo que de los apicultores que compran una colmena para recambiar una reina. Generalmente la, el, es cuando se le muere y le ponen una reina fecundada nueva, ese es el único recambio que hacen. ...pero la mayor parte de las reinas van a producir nuevas colmenas... ...a recuperar bajas, a ampliar la cabaña apícola, etc. La, la reina fecundada eh, no, suele, no suele fallar. Si falla es por un problema de que puede llevar la, la, la abeja reina misma... ...o un problema del núcleo o de la colmena donde se va a introducir. Si un día cogéis 100 reinas, por lo general tendrían que ir las 100... Las 100 tendrían que, que tener postura, que ir bien, que ser aceptadas. Eh, puede que le fallen en dos, tres, puede normal. Pero por lo general, la reina fecundada, si compran alguna vez, no tienen que fallarles. Eh, y va, que no tienen falla. Bueno, los fallos pueden ser, puede ser que la reina esté mal, que, que la reina empieza a poner, que quedó mal fecundada, empieza a poner una temporada, y después deja de poner que no tuvo la cantidad de zánganos suficiente semen ¿eh? de los zánganos suficientes para poner durante toda una temporada. Y bueno, y que el núcleo tenga algún problemilla donde las seis una reina virgen, etc. Estaba con el tema de las reinas fecundadas. Bueno, generalmente se usan para eso. También hay reinas, reinas vírgenes. Las reinas vírgenes son aquellas que nacen, se enjaulan, eh, van también en la misma jaula con, con abejas, con, con tres abejas, y se, y, y se, y se envían. Eh, las reina vírgenes generalmente son usadas para, para hacer núcleos, nuevos núcleos. Eh, hay, hay una diferencia de costo muy grande entre una veina virgen y una reina fecundada. y mucha gente eh, compra reinas vírgenes, hacen más cantidad... Con reinas virgen pero las reinas vírgenes no dan la garantía de ser aceptadas el, el 98%, el 100%. Puede ser, así, si, si va muy mal la cosa, el 50%, que empiezan, que salen, vuelan, se fecundan. Eh, si va muy mal la cosa, el 50% se le fecundará. Lo normal es que esté en el 60, el 70, el 80, y ya si tenéis el 90, ya es un. Es, es realmente que es, porque hay una diferencia de. 5, 18, 18 y 5, bueno, los números saquen ahí, de precio. Hay una diferencia muy grande de precio. Eh, la reina virgen es muy fácil de producir también. Eh, la reina fecundada lleva todo un proceso que hay, hay, mucho, hay pérdidas y mucho trabajo sí. mucho trabajo de por medio. Pero generalmente son para, para producir nuevos núcleos, las, las reinas vírgenes. Las realeras... Nosotros realeras para la venta no hacemos, pero también es una opción. Eh, la realera es mejor aceptada que una reina virgen, por lo general. La aceptación va por semana también antes de poner una reina virgen. Hay una semana que pueden poner 100 y tener un 80% de aceptación y a la semana siguiente pasa un cambio climático, meteorológico, o sea, y pueden tener 60% de aceptación. Las realeras son... la reina siempre nace dentro. La, las abejas, por lo general, no destruyen realeras, no destruyen si no están estresadas. El eh, que destruye una realera es una es otra reina, otra reina vieja que esté ahí, que se nos había quedado, o una reina virgen. Eh, por lo general, si no le damos golpes, si las transportamos bien, siempre son, son mejor aceptadas que las reinas vírgenes. Cuando, eh, ¿Por qué no vendemos realeras? Por el transporte. Porque hemos enviado, si algunas han llegado bien, otras mal, ...y al final decidimos no, no, no vender veleras ...porque el transporte hay golpes, movimientos, etcétera... ...y ahí es donde fallan... Eh, ...nosotros la sacamos del, de la colmena donde están las veleras ...y la introducimos al momento... ...al momento... ...entonces tenemos poco fallo porque no, te, no tiene mucho manejo... ...mucho manejo... ...voy muy... ...voy muy deprisa con el tema... ...si alguno... Está perdido un poco, bueno, pero vais cogiendo lo que es un criadero de reinas comercial, la idea. Ya veo algunos que han estado antes en los cursos ahí, que ya que muchos cursos, y ya, Monseñor acá, que no me acuerdo del nombre, este, y han hecho curso de criadero de reinas y más o menos un repaso de esto. Eh, montar un criadero de reinas comercial. Eh, ta también, también se pueden montar un criadero de reinas con dos colmenas, eh. Bueno, un creador de venas para vosotros mismos con dos colmenas. Pero yo les un colmena, un creador comercial. Le voy a hablar lo que es. Después en las preguntas si quieren cómo se hacen a, a menor escala hablamos. Un creador de venas comercial. Por un lado hay que tener colmenares de producción. Colmenares son colmenas normales. Hay que tener colmenares eh, que esos colmenares llevan su alimentación, sus traslado a diferentes floraciones, eh, la sanidad. ...el manejo normal... ...hay que tener cuanto más colmenas... ...más reinas podremos hacer... ...colmenas de producción... ...después hay que tener por otro lado... ...un colmenado de producción de realeras... ...bueno aquí no tengo de que salen... ...que las realeras salen de aquí, de las, de las cúpulas... ...un colmenar de, de producción de realeras... De, ...puede ser un colmenar de 30 colmenas... ...para producir realeras... Eh, ...nosotros con 30 realeras... ...con 30 colmenas... Podíamos producir unas 800 a la semana, más o menos, cuando, cuando estábamos con más producción. Bueno, es el, el de producción de abejas está, está en un lugar físico que solo se usa para eso, para producir galeras. Y, y hay que estar de continuo, cada, casi cada día estar ahí alimentando, haciendo las vainas y todo. Vale, eh, colmenares. colmenares un colmenado de producción de velera, La producción de abejas para, para llenar los babies de fundación. ese es, es, es otro, dentro de cinco o seis cosas que tenemos en un criadero comercial, para que vean que da, que da mucha faena. La producción de abejas. La producción de abejas se hacen de, lo, de los colmenares. Esos colmenares están, están ubicados para producir abejas. Y, y se pueden producir abejas a granel para llenar babies o mediante cuadros, mediante cuadros con crías. Nosotros usamos el después más adelante veréis foto Usamos los cuadros con cría, con esta hemos usado, hemos probado de todo. Hemos probado en paquetes, en paquete de abeja con babies pequeños, pero nos lleva mucho, mucho trabajo. Y, y mucha deserción, de, de se, se iba la abeja por un lado, se morían, son, son más pequeños los babies y optamos por, para trabajar con esta abeja eh, con cuadros con cría, o sea que como un núcleo, son, no es el cuadro entero pero son medios cuadros y los cogemos con abeja y cría y formamos como un núcleo pequeñito. Entonces eh, ahí la, al tener cría la abeja no, no, hace, abandono, no hace abandono del baby y bueno, y una vez que está formado, le introducimos la realera y listo. Eh, con babies de solo a, con abeja desnuda o no sé, o, o tipo paquete, es más difícil la producción. Eh, y, y yo lo he vivido y yo, unos compañeros que están que, que siguen luchando, siempre, siguen teniendo problemas con el tema de, de poder hablar de babies con, solo con abejas. Vale. Eh, otra otra sección que tenemos dentro de un creador comercial de vainas son los babies de fecundación. Los bebés de fecundación como vieron a ver en la primera foto. Esa foto es una foto que quedó bonita ¿no? pero no es para. así no se deben ponerlos. Eso no son cajas grandes, son cajitas de este tamaño. Que están divididas al centro y tiene para dos piqueras para producir dos vainas. Eso es un colmenar de producción. ...de producción de reina... ...de babies de fecundación... ...estaba por aquí... ...de babies de fecundación... ...pues mira, aquí tengo... ...la foto del colmenado de producción... ...que siempre hay que estar buscando buenas... ...colmenado Mike... ...sin alza, con alza, como lo queráis... ...lo que hablé del colmenado de producción de... ...de realeras, ...que es un colmenar aparte... ...producción de abejas... Donde, ...donde están los primeros colmenares... ...que siempre tienen que estar... ...en buenas floraciones para producir abejas, tanto los que les comentaba... ...el cuadro, el cuadro con abeja, por lo general lo sacamos con abeja ahí operculada cerrada... ...y si no, en producción en paquetes para, para los babies. Y los babies de fecundación son esos. El, el, el blanco que ven es, son, son para producir con, con abejas, solo con abeja con paquete de abejas y el gris que está más arriba son para producción con los cuadros que están a la derecha. Es un cuadro lastro, que se parte a la mitad, que ya habrán visto, y ponemos los, las dos mitades. Con, con esa abeja es suficiente, ya veis poca abeja, pero una vez que nace toda esa cría, toda esa cría ese, es, el espacio se queda completo de abejas y, ya se, y ya es suficiente para, producir, para introducir las veleras, a la reina virgen y que se fecunde la reina. Eso se hace, hacemos, por lo general, podemos hacer un colmenar grande de, que haya para 500 o dividirlo, 250 por un lado, 200, en diferentes sitios. Vamos a hacer un colmenar. Esos, esos baby tienen que estar cerca de, de otros colmenares grandes de producción de, de, de producción de miel. Nosotros siempre nos movemos en zonas que hay muchos apicultores porque eso no, eh, además no, no tenemos el problema de que hay otras, otras especies de abejas, como la amarilla. Eso. Siempre donde nos movemos la gente usa uh, la abeja negra. Y, eso no, al, y al movernos al, al ubicar los babies de fecundación en zonas que hay muchos colmenares, de otros apicultores, tenemos la seguridad que hay muchísimos zánganos. No tenemos, por lo general, no hace falta producir zánganos. Como vamos trabajando el criadero, lo vamos trabajando a zonas de polen y de néctar y no lo tenemos siempre fijo y cerca de otros colmenares. No necesitamos producir zánganos. Nos aprovechamos los zánganos de los demás colmenares. Aparte que, están, aparte que estarán, están los nuestros cerca también, no solo de los demás. Bueno, ese es otro colmenar, bueno, vamos a menos la organización de un criador comercial, los babies de fecundación. Después, otra parte del trabajo de un creador comercial es la recolección, la recolección de, de abejas. Es revisar baby, los babies, revisar todos los babies, cogerla... Es un trabajo manual, que más o menos mmm, coger eh, diez reinas puede llevar, puede llevar este, una hora para alguien que no tenga mucha experiencia. Que reina enjaularla, es abrir la caja, bueno, es muy fácil: es, a, es abrir la caja, coger el cuadro, mirar el cuadro, encontrar la reina. Una vez que, te, que se tiene la reina en la mano, se, se pinta, se, se pinta con boli, con lo que sea, se pone la reina dentro y, y de la misma caja se cogen 5 o 6 abejas y se ponen con la mano dentro. Y una vez que están las abejas y la reina ya está pintada dentro, se coge y este es el resultado y a tener las abejas fecundadas dentro. Eh, una vez que queda que, que huérfana ese baby, esa colmenita, eh, lo que se hace al, a la tarde, se deja a mediodía o al día siguiente, se le, se le vuelve a introducir una, una realera a punto de nacer. Ya, ya, tenemos, ya tenemos coordinado que vamos que para tal fecha vamos a cosechar, pero, pero para esa fecha ya tiene que estar a punto de hacer otra tanda de realeras para poder otra vez meter una reina y así hacer un ciclo cada 15, 20 días se va cosechando una reina y se va introduciendo otra nos vamos a poner de cada 20 días si pudiéramos tenerlas más días poniendo dentro del baby sería mejor para todos pero la exigencia del mercado no, no nos deja tener mucho tiempo las reinas porque hay que estar hay pedidos y hay que cumplir o sea que se saca, se vuelve a poner y se espera 20 días. En, en primavera va, es todo muy fácil. Después que va cayendo la primavera, nos trasladamos para que siga fácil. Pero si se quedan en estático en un sitio, una vez que cae la primavera, ya todo se vuelve a complicar. Hay menos zánganos, menos polen, menos néctar. Y se va haciendo más difícil producir reinas. O sea que si vais a hacer, aprovecháis los picos máximos de primavera para hacer reinas y para sacar reinas de calidad, porque la calidad de la reina es, es muy simple, es tener una buena caja, que todos tienen una buena caja, una buena colmena, que una cría muy bonita, que dé mucha abeja, mucha miel, esa colmena de esa colmena sacarán las, las, las larvas y las introducirán aquí y la pondrán dentro de una colmena huérfana, los listones, los listones se pondrán, por ejemplo, se ponen dos, los pondrán dentro de una colmena huérfana o un núcleo huérfano bien poblado y bien alimentado. Y la base de una buena reina es una, bueno, sacarla de una buena madre, una buena alimentación. Mientras está a la derecha se ven, mientras están abiertos a la derecha se ven las celdas abiertas. Esos esos cuatro o cinco días que, está la, que se están alimentando, que tengan una buena alimentación, que la, la abeja que, que va a alimentar esté bien alimentada para que pueda sacar una buena jalea y la alimente bien. Y una vez que está cerrada ya la, la cúpula, ya no hay nada más que hacer ahí. Es solo esperar, necesita la humedad y temperatura. Esperar a que nazca. Y, y una vez que sale a volar, que se fecunde muy bien con los ángeles Y esa es la base de, de una... Digo, una buena reina, no hay más, no hay mucho más historias. Lo demás es todo marketing. Una buena alimentación durante, mientras está abierta y una buena fecundación. Eh, lo demás, o sea que, que es, muy, es muy simple crear reinas, digo. Es, pero hay que hacerlas en el momento adecuado. En el momento adecuado y con la. Y ya cuando cuando la cosa flaquea y hay que tomar otros métodos de alimentación, etcétera para seguir produciendo reinas de calidad. Estaba en. estaba en eso. en las reinas fecundadas. Bueno, después, otro tema que se. Que en un creador comercial es la distribución. La logística de la distribución. Es. Bueno, una vez que están las, las reinas aquí pueden estar igual una semana. ...una semana en jauladas... Eh, ...no es conveniente, nunca es conveniente tenerla... ...lo antes posible de siempre... ...pero si está una semana en jauladas no pasa nada... O sea, hay que tener la precaución de darles un poco de agua cada, cada día... ...de mojar la jaula por encima para que las abejas tengan agua... Y, bueno, y, que tenga, ...y que tenga el alimento, el alimento está aquí. El, esto, esto, es, esto es azúcar y miel... ...para el mercado in, interno de España no hay problema... ...si fuera para exportación no puede llevar miel... No puede llevar miel y candy. Habría que usar una alguna otra pasta, pero las pastas, sí, disculpa, tiene el problema que si cogen, ah, se, se movió, que si cogen aire se ponen duros y pueden quedar como una piedra, la pifonda, todo eso. Es conveniente usarlo pronto si se usa, pero si lo hacen azúcar glas y miel eh, nunca queda, por lo general nunca quedará duro, digo, no hay problema. Y es más atractivo para la abeja y más nutritivo para las abejas que están dentro, porque lleva miel. Eh, la reina que está aquí dentro, eh, ahora está, está, digamos, menos alimentada. Cuando, a medida que pasan dos días, se le encoge el abdomen. No es como, como esa reina que ven dentro de la colmena, que está poniendo huevos, que está grande. Se le encoge el abdomen porque no está bien alimentada. Pero, pero esto no es problema. Pueden estar una semana ahí o inclusive más. Si estuviera más habría que cambiar las abejas, las abejas nodrizas se habría cambiado por otras nuevas. Eh, se le encoge el abdomen porque no tiene alimenta buena alimentación. Pero una vez que pone en la colmena, que es aceptada, y la abeja la empieza a alimentar otra vez, se fue. No hay caso. Mm, si hacemos esto, lo saco y vuelvo a poner así... Eh, la abeja la, la vuelve a alimentar y la, y la vaina empieza a poner huevos y otra vez el abdomen se le pone, se pondrá grande. O sea que si la veis pequeña en principio, disculpen un momento a ver si podemos, no, esto no, que se, se ha movido aquí. Lo quito un momento, lo vuelvo a poner y se soluciona el problema. Es como. ¿Eh? ¿Es ese es el cable. Bueno. Estaba en eso. Ya va a ir bien. Hasta que se. Bueno, estaba en el tema de, la de eh, las vainas fecundadas. Las vainas que producimos generalmente son vainas que no pasan más de dos o tres días de, dentro de la jaula. Eh, siempre tiene eh, siempre mejor que, que la reina que. Sí, eh, ...que la avenida pase menos días dentro de una jaula... ...para que emita más mona se empiece a poner más pronto, etcétera, etcétera. Pero por lo general no hay problema, si pasa una semana no se da problema. Eh, bueno, una vez que está, es la, la, muy, muy fácil, la, las metemos dentro de, las, dentro de este soporte... ...y dentro, dentro de una caja de cartón y en la empresa MRV... ...que es la, la empresa la única empresa que, de transporte que tiene para animales vivos en licencia para animales vivos, la, la enviamos, a, la ponemos una tarde a las 7 de la tarde, por ejemplo, y al otro día la reciben, la reciben donde, en cualquier parte de, la, de España. Y, y generalmente no, este año no hemos tenido problema. Por allá algún año se, se, no la entregaron en tiempo, me acuerdo que en Portugal estuvieron como cuatro días y llegaron vivas, e inclusive digo. Pero bueno, eso depende de la época del año. Si nos pillan a estas calores, que eh, no, no creo que quede ninguna viva. Por lo general no se le va a ver ningún problema en los envíos. Son rápidos y... Muy bien, eh, otra parte de, de un creador comercial es... La, esto, la, las charlas, eh, estar constantemente aprendiendo y divulgando. O sea que, si volvemos para atrás... Esto es es, un, es diferente a. Hay, hay que llevar todos esos pasos diferentes a sacar miel, tener un credo comercial de reinas. Lleva más, lleva más, más trabajo que he estado constantemente, toda la semana hay que estar encima de él, eh, ya sea en, en temporada alta, ni, ni hablado, no hasta sábado, domingo. Y después, ahora, ahora menos, ahora con cuatro días a la semana ya hacemos todos los trabajos pero aparte llevar el criadero todo hay que acuérdense que hay que llevar las colmenas que las colmenas estén bien de salud hay que trasladarlas y etc. no es solo el criadero hay que llevar y bueno y eso lo hacemos lo hacemos entre dos personas ahora tenemos la ayuda de Tomás somos tres de momento y bueno llevamos ahí 400 500 cajas y producimos no sé, por decir algo este año hemos tenido menos producción, pero 2.000, 3.000 reinas, cuando, se, cuando nos dedicamos solamente a las reinas. Ahora hemos dedicado un poco más a núcleos y menos reinas. Bueno, ubicación de, de un criadero. La, la ubicación física del credero, en la, que no lo podéis poner en cualquier sitio, es fundamental, polen inecta. sea, una zona que esté, bueno, las condiciones climáticas... No, por más que queramos, va a haber lo que hay, pero que no, que no sea inferior a 20 grados y, lo, y no haya vientos muy, vientos muy de mucha velocidad. Una protección del viento, de donde viene el viento, una protección, y abierto hacia adelante. Agua a disposición, una, una caseta para hacer los trabajos de traslarve, porque se puede hacer en el coche en cualquier lado, pero cuando se hace mucha cantidad no se puede trabajar incómodo. Eh, tener zánganos, lo que les hablé hoy, les hablé hoy tener zánganos a un alrededor de, mm, del colmenar. Mm, no tener un colmenar de producción de miel cerca, cerca digamos a, a 500 metros, porque ese colmenar lo que hace es eh, pillaje y puede transmitir enfermedades al colmenar. Y también herramientas propias del creadero, los guantes, la, mm, las, mm, los utensilios que se usan, los modelos, todo... Los que usamos en el campo, no usados en el criadero, para no para no llevar problemas de alguna enfermedad o algo. Muy bien, todo muy simple. ¿Cómo voy de tiempo? Um, sí, queda una hora. Una no, hora, vale, gracias. El, como le expliqué, no bueno. nos... Vale. Bueno, los 15 días, bueno. vale, ...entonces vamos a... Después, lo que le expliqué... ...nosotros trabajamos... Eh, hemos, ...hemos tenido para probar... ...alguna otra raza pero solo para hacer unas pruebas... ...y al final... ...nos da más trabajo... ...nos da más trabajo y... y decidimos no tener más, solo trabajamos con... melífera. digo, tuvimos un año para probar... ...alguna otra raza pero... El, no, no, ...nos dio más trabajo... ...y el trabajo ahí teníamos suficiente y dijimos... No, ...nos la sacamos de encima... Eh, trabajamos con la apis melífera, seleccionamos, seleccionamos las madres, de todos los colmenares vamos seleccionando las mejores y las llevamos a la parte material física del criadero y ahí hacemos una pequeña selección de, mmm, bueno, que no tengan nocema, que, es, que, que limpien, unos test de limpieza y, y de agresividad, no hay que hacer muchas cosas, solo con levantar la tapa de, de la caja sabemos si es agresivo o no. Eh, que se llaman unos test de calidad, hacemos unos pequeños test de calidad, y bueno, y aparte de las que, de esas que llevamos, mmm, si llevamos 30 40, saldrán unas madres. Eh, por lo general, no hay que solo elegir una, porque una puede durar una semana, y a la semana siguiente pasó algo, y, bueno, y hay que tener más, más de una seleccionada. Y ya las colmenas que van, ya van saneadas. Ya van saneadas, van bien de sanidad. Y si hubiera algún problema de sanidad, se quita y se pone otra. Y bueno, eh, y una buena nutrición. Siempre creadero hay que estar alimentando. Alimentando, salvo esos, esos 20 días que, hay, que son picos de, de néctar y polen. Hay que dejar alimentado porque ya es una locura. Ya se enjambra todo, se va todo. Y más o menos eso, eh, la selección es, es a ojo, como les expliqué. Las mejores colmenas... Eh, la llevan para el Credero y de ahí sacan madres. Y después están bien alimentadas y bien fecundadas saldrán unas reinas, unas reinas, unas buenas reinas. Ya, ya para seguir a un paso siguiente ya se necesita eh, digamos demasiada inversión. Y ya ya hay que trabajar con genetistas, con historias y, y aún no estamos para dar esos pasos. Es una selección básica de lo mejor que hay y bueno. Y la gente, a algunos se quejará, pero la mayoría de la gente no se queja. Siempre alguna puede fallar. Madre mía. Bueno, no sé si esto mejor lo. Como tenemos poco tiempo, mejor paso y les muestro vídeos que explicarles. Y durante el vídeo les voy explicando cómo hacemos las cosas. Estos están en vídeos. Introducción, fecundaciones, en Ecuadora. Vale, ahora una cosa: como no hay Tengo mucho tiempo, pasaremos unos vídeos de, de cómo vamos trabajando paso a paso el criadero y les voy explicando ahí de lo que no le haya explicado. Si no, no dará el tiempo para todo. Así que lo encuentro aquí. Vale. Esperemos que nos vaya bien todo. Eh, ¿Qué dice? Abrir con... A no, ver este reproductor si va bien. Uy, es el criadero. Bueno, desde el 2015, o sea, que teníamos todo juntos. Esas son las colmenas de... pro. Son colmeras que están divididas al medio, de un lado de la reina, de un lado de huérfano. Las casetas que hablamos para hacer picking, para trabajar sin la careta adentro, hacer picking. Y ahí aparecen ya los fecundadores, los de fecundación que están partidos por la mitad, para dos reinas. Y cada, cada fecundador tiene tres medios cuadros lastro. Los cuadros se partan, que se partan a la mitad, tres medios cuadros lastro. Eh, más o menos ven que están en en zigzag. Y, y una separación, una separación. No, no pueden estar en líneas sí, y porque para evitar que las vainas se confundan entren en el otro, hay un lado del otro, etcétera. Bueno, lo adelantamos y Eh, se puede poner tanto en zonas abiertas como en zonas de, de bosque, los fecundadores no digamos un bosque tupido pero si hay, si hay muchos árboles no hay problema se puede poner dentro, dentro de los árboles sería conveniente que, estuvi, que no estuvieran sobre el piso que tuvieran una pequeña altura así una base, algo que, que no estuviera porque no es natural que la reina tenga que salir de abajo y, y meterse debajo en la, las, las abejas por lo general a una altura ...sería conveniente, pero como, como lo vamos tratando continuamente... ...tres veces, nos supone mucho trabajo y las dejamos ahí... ...y, bueno, y no, no solemos tener problemas. Ahora Chilefer mmm, ha dicho que le ha ido mejor en el piso... ...por el tema que ellos tienen velutina... ...que le ha ido mejor en el, en el piso entre la hierba... ...que ya tenemos levantados como lo tenían antes. O sea, como que sin querer, sin querer ya la dejamos ahí. Bueno, eso más o menos... Eh, está el, la, la producción de realeras y los babies, si se tienen todos en el mismo sitio, mejor para no andar trasladando. Eso es, un, es una vena que se ha extraviado cuando sale a fecundarse y se, pone, se posan por ahí en un árbol. Es un, ahí no, si no se nota, es así. Como veis, las colmenas de producción tienen un trozo de excluidor. Veis que es amarillo que se ve ahí donde está el trozo de excluidor es donde está la parte huérfana. Porque las vendas salen a fecundarse y a veces la, la, la abeja huérfana ya empieza a llamar y se mete una ahí y nos rompe todas las galeras. Del otro lado está la, la madre que, que pone huevillos. Vale, esto ya está. Ahora pasamos al... Así es como se prepara, se agranda más, bueno, ahí lo que le expliqué, el excluidor, de la parte del excluidor está la zona huérfana, eh, cuando firmamos esa época había mucho pillaje, era una mala época, una mala época y pillaje, ya que había mucho y había que usar humo y eso, y eso ya es cría que está um, avanzada, que hay que quitarla de ahí, y revisar también que no hay una velera natural. De, de ese lado está la, la, la madre, la abeja reina, poniendo. Estos vídeos no están hechos por profesionales ni, ni para vender. Están hechos lo que es, lo que lo que sale. No está hecho para... Está hecho lo que sale y está y está como están de ese lado está la, la abeja vaina poniendo lo conveniente es, es encontrarla y, y, y poner una cajita para, para poder trabajar tranquilo de no matarla, no apretarla hay una historia por ahí apareció ahí la tienen una vez que la, que la madre está a salvo se pasan los cuadros. Esos son cuadros que tienen cría abierta. Se pasan para el lado don, huérfano, donde no hay reina. Que esos cuadros atraerán a toda, como tienen cría larvas, atraerán a toda la abeja nodriza. Y ese es el motivo de pasarlos para el lado. Y, y del lado está la madre se pondrán los otros cuadros que está la, abeja, la cría ya naciendo. Entonces la, la madre tendrá espacio para seguir poniendo. Esos son colmenas autosuficientes que, no, hay, que no, depend, no tenemos que tener otra colmena para aportar para cría. Que la misma colmena a la cría abierta y, y con, una, con una colmena ya... Y es, es, es, sí que es pequeña, pero le ponemos menos cantidad de veleras y la calidad de las celdas es la misma que si usáramos una colmena con doble cámara de cría. ¿eh? En vez de... le ponemos una 25... ...una colmena grande se podría poner 60, entonces... ...hacemos menos cantidad... ...ponemos menos cantidad para conservar un poco la calidad de las realeras. Bueno, una vez que está ya... ...ya está hecha la faena, se, se suelta la reina. Ese sistema de seguridad para que no se pase. Se podría hacer mejor, pero bueno... Hacemos lo que, lo que menos. Se podría hacer mejor, eso es cierto. ¿no? Se, siempre, se, siempre que vamos a crear realeras hay que ponerle agua con azúcar. En ese caso está con medida y todo porque estábamos haciendo un experimento, pero no es, se le echa nomás y ya está. Agua con azúcar y, y ya está. Bueno, ya está preparada. La colmena para introducir para hacer reinas ahí. Esto es una colmena con doble alza. Y estamos a principio de temporada. No están en, no están en su mejor momento las colmenas, pero hay que empezar, la querida reina hay que empezarla pronta para, pronto, eh. Los alimentadores eso no son los mejores, porque llevan muy, poco, muy poca capacidad. Eso en una hora se lo limpian. Hay que tener más. Eh, la reina está, está, está en la caja. Ahora lo que, lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, lo que hay que hacer es sacar la, toda la cría abierta y pasarla a la caja de arriba y un poco de miel. Y debajo quedará la, la madre. Ahora vais a poder ver un medio cuadro. ...que estaba ahí dentro... ...de, de babies, solo tiene miel. Eh, siempre que, se, que dejemos la vaina abajo... ...es conveniente dejar un, un cuadro con, con huevos... ...o con algo para que la vaina no, no se deprima. Pues si la dejamos totalmente vacía debajo de cría... ...siempre va a intentar irse para arriba... ...de todas formas y puede que falle el excluidor... ...o cualquier cosa y, y se nos pase... Y, ...y nos, y nos quedamos sin trabajo. Ese cuadro se podría dejar abajo, pero como la cosa es muy reciente... Bueno, ...aún están las tiras de cuando, cuando, usaba, cuando usaba las tiras de esa ...aunque alguna, porque es, eh, recuerden que es al principio... ...no sé, si era febrero eso, que se está haciendo... ...hay pillaje... Eh, los medicamentos químicos sí hay que quitarlos. Una vez que se empieza a hacer cría de reinas, hay que quitarlos. Hay que quitarlos de, dentro de las cajas que se usan para criar veleras. Porque. por el rechazo, etc. Ese será un cuadro con todo con, con, con abeja con huevo. con larvas pequeñas que es lo que va a atraer las nodrizas. Siempre siempre buscamos. Eh, que las nodrizas vayan a donde nosotros vamos a poner el, el listón para crear realeras. Bueno, ahora simplemente es, le pongo cuadros dentro, cuadros vacíos, para que la reina siga poniendo, se alimenta, un excluidor y el alza arriba, y, y esa colmena ya puede, se puede usar para, para hacer realeras o para continuadoras. Continuadoras que hacemos las realeras en un starter, una cosa, y las pasamos a ellas para que continúen, y así el starter eh, nos queda libre para hacer otra tanda. Cada, cada dos o tres días se puede hacer teniendo continuadoras, realeras. Vale. Por, por lo general hay que usar cuadros sobrados, si hay, y bastante alimento y, y, y algo de proteína, si no hay en ese momento, se le pone excludor excluidor, bueno, esto igual lo corto para así vamos adelantando. Ya está. Primero vimos una colmena dividida vertical, horizontal, bueno, lo que sea. Dividida al medio. ¿eh? Vertical. Vertical. Y ahora la horizontal dividida. Que las dos funcionen. Para que la reina. Después que tenemos las colmenas, viene a hacer el traslave, El traslave. No van a ver mucha tecnología, es muy simple y hasta los listones preparados se pone. Nosotros usamos siempre jalea y, y la jalea pura no la diluimos, jalea pura una gota y al tener jalea eso facilitará cuando dejamos la lavavita eh, para para, para que quede dentro de la cúpula para que sea más fácil dejarla y además para que no se deshidrate. El, el tiempo, el tiempo no es, si tienen condiciones normales, no es, no es que vamos a estar una hora haciendo eso, pero tampoco hay que apurarse. Mientras, mientras la jalea tenga ese color blanco, que más o menos tenga la misma tonalidad que la larva, no hay problema. Cuando la jalea se empieza se empieza ya a secar eso, empieza a ponerse un poquillo de color medio... Eh, medio este color aquí. Pues, medio amarillo, si sí, empieza a cambiar de color. Pero mientras seas, si están haciendo, si están media hora para hacer un listón, bueno, no pasa nada. Mientras la tonalidad de la larva de la larva que cogen, cuando la depositan y la jalea sea la misma, no hay problema. el único que hay que, que esto que no le puede dar eh, cuando están haciendo las cúpulas, no le puede dar ni el sol, ni, ni el sol ni el aire. Después si lo hacen en una caseta, en una caseta o dentro del coche no tendréis problema. Bueno, después se cogen, hay utensilios para coger, esta, ese es el picking chino, se puede hacer con el picking chino, que es este, que creo que tiene alguno ahí. Después está el de metal, que es el picking suizo, y después están los pinceles. Y según lo que lo que les quede más cómodo, eh, si empezáis con una cosa, después va a costar cambiar a la próxima, ¿no? El, el pincel es muy fácil porque una vez que se moja con jalea suele pasar el pincel y la larva se pega al pincel no hay que entrarle por debajo como con el picking suizo del chino bajan, se pega y la suben y la depositan bueno, ya les dije que al principio que, que no iban a aprender a hacer realera aquí pero bueno, pero van a tener una idea hacer reinas pero van a tener una idea de cómo se hace una vez que está hecho es Puedo crear si tienen un ayudante, uno está dentro de la caseta y el, y el que está afuera va recibiendo el cuadro y lo pone dentro. Y hasta el espacio, ya estaba alimentada, se acuerdan que estaba alimentada, solo poner, el, poner los, el cuadro con los listones y esperar. A los 10 días, a los 10 días ya hay que, que quitarlas. Si hay que producir mucha, lo que se tiene, ven que detrás hay otro otra línea de colmenas preparadas, hago una línea de un día una línea de 10 y espero dos o tres días, hago otra línea de 10 y espero tres días hago otra línea de 10. Entonces tengo tres, tres líneas de 10 por 25 tengas, son 250 más o menos, de realeras. no van a salir 250, salgan 200, estamos contentos. Entonces cada tres días podemos producir 200 y, y cuando, cuando ya llegamos a la tercera línea, igual los días, la primera ya va a estar libre, porque ya van a tener nueve días, casi diez días, y ya podemos quitarla, y la primera línea ya estará libre para hacer otra vez. Y así cada tres días vamos produciendo 200 reinas, cada tres días, sí. Pero bueno, tampoco es ponerla, abandonarla. A la semana, mientras se haciendo otras faenas, hay que ir y romper realeras naturales porque como hay cría abierta y todo siempre la abeja va a tender a hacer, va a tender a eh, celdas naturales. Porque esas esa celdas naturales puede que haya, haya, la abeja haya cogido una larva de más edad y nazca, cuando se si llamamos los 10 días día, va a ser casi imposible, digo, pero si nos despistamos ese días puede que nazca esa, esa reina natural antes que las nuestras y nos rompa las nuestras. El pillaje estaba en esa época que hicimos los días. Eh, bueno, revisar un cuadro por cuadro. Cuando comenzáis de nuevo, recomiendo sacudir y mirar bien, como decimos, y mirar bien. Que no pasa nada, que sacudamos, la abeja vuelve otra vez y rompe veleras natural. La abeja en poco tiempo ya está otra vez ahí. Inclusive si tenemos eh, celdas reales dentro, mmm, porque sacudamos y le, eh, tenemos estrés, no van a ir a romper las veleras nuestras. no son tan… ellas mismas no se van a… Ahí está el cuadro con galeras. Una vez que rompimos las, las galeras, estamos seguros ya que, que no nacerá una y podemos estar tranquilos. Bueno, eso es. sigue lo mismo. No sé cómo voy de tiempo. Sigue lo mismo. Si sí, sabemos que, que el día, día X nos van a hacer, un día antes, por lo menos, tenemos que ir a hacer, a for, a hacer los babies para, para introducir esas veleras. Las veleras, por lo general, se introducen. Cuando menos problemas tienen de. Eh, a los 10 días. de que 10 días después. El día cero, el día que lo hacemos no se cuenta. El día siguiente se cuenta el día 1 Y cuando llega el día 10, ese es el día el mejor día para sacarlas y, y que se puede mover, que no que no hay pérdida, etc. Que se puede mover e introducirla en los núcleos. Mm, los baby nosotros lo los podemos hacer de varias formas. Mm, podemos ir con cajas recolectoras y recolectar cuadros. Y ya tener, como ven atrás, los baby ya distribuidos y prontos para recibir los cuadros. O también se puede ir con el cajoncito y al colmenar ir sacando los cuadros y poniendo directamente el cajoncito. Lo que lleva más trabajo porque hay que mover más material y todo. Con las cajas de transporte, que sirven tanto para, para hacer núcleos también, nos dedicamos todo el día a sacar cuadros. Esas cajas tienen una, una buena respiración. Nos dedicamos y como ya los cuadros traen miel, no hay problema. Todo el día sacamos cuadros, lo dejamos en el almacén y al otro día nos dedicamos a, a, a formar babies. Esa abeja ya está, ya está um, orfanizada porque las recogimos, juntamos de muchas colmenas, pasamos toda una noche juntas y se podrían sacar directo, eh, poner los cuadritos dentro del baby y poner la realera dentro del baby si se quiere. O se puede esperar a, al otro día poner Ya hay una orfanización. Y para hacer núcleo también funciona bien. Con, vais con menos material encima del coche, vais juntando cuadros, ponéis y al otro día veis que lo que se ve es una malla en el techo, una malla metálica tiene y, y encima una chapa para que no le dé el sol. Una chapa de... Esos son los cuadros. Podemos poner dos, dos, y el tercero es de, de, es de una esconcera nueva con lámina, el tercer cuadro. Ya le dije que se podría poner al mismo momento la celda real. De alimentación, por lo general, eso, eso no llevan, pero por lo general llevan los cuadros, llevan la corona de miel, y no hay que usar alimentación tampoco. Son pocas las veces que usamos alimentación en ese tipo de babies. Bueno, esa formación de babies. No quiero mirar. Transporte de realera, usamos mucha tecnología. Como veis, es una bolsa de... con una bolsa de agua caliente y ya está. A la realera le ponemos el el bulo para que no se... para no para que vayan protegidas sobre, sobre todo para... si tuviera que ver el le bueno, este sistema se le pone el bulo entonces y... ya va protegida, iría así. Y ya tienen 10 días, es muy importante no sacarla... cuando ya está madura, la cera ya está ya está dura para... y bueno, y las ponemos ahí en una, una de estas o... Ecuador hay una bolsa de agua caliente que si, si baja eh, tienen que estar a 35 grados las veleras, pero si bajan a 25 grados, con esos días no hay problema, puede que se que no nazca en el día que tienen que nacer, que nazca en el día anterior porque le bajó la temperatura pero no suele haber más problema que eso y bueno después hay que introducir las Introducir las veleras dentro de los babies. Esos son los babies de experimentación triple. El socio que tengo ahí aún no estaba muy muy práctico. Va poco a poco, pero bueno, ya. Y ahora ya está mejor. Eso es un unos núcleos de experimentación con cuadro entero y bueno, ahí se pone a ver, se le introduce a la velera. La velera se puede, la velera está enganchada aquí en, se puede, quitar, se puede quitar y meter sin este ...sin este aparato y meter ahí directo como vieron la anterior. Pero... No se, rompe. ¿eh? No ¿Se rompe? No, no, porque ya está... Pero lo que pasa es que sí, si, de, depende de la cantidad de material que tengáis. Si tenéis mucho material lo mejor es quitarla ya directamente con esto, con el potacúpula, y meterlo directamente con el potacúpula. No quitarla aquí, porque al quitarla alguno se puede romper. Pero depende de la cantidad de material que, que tengáis disponible para trabajar. Pues la introducción es muy simple, es eh, siempre hay que echar humo. Siempre con la abeja ibérica echar humo, mmm, bast bastante humo, no pasarse que la abeja se estrese, pero... Con la eveje verga del humo es fundamental. Y ya está introducido. Introducción de veleras. Vale. Esos son los babies. Y las veleras con 10 días pueden ir tanto en. hasta. La puedes transportar en una caja, en siempre que no, no les dé el sol ni el aire, depende de cómo esté el día. En una bolsa de plástico también, metéis una bolsa de plástico ahí y la puedes para atrás, para el momento que la vais a introducir. Bueno, imagino que será lo mismo lo que viene. Después está la introducción con, con ya con la reina nacida, una reina virgen, y con los rulos. Lo introducimos. Tiene, tiene alimento aquí, se le pone alimento aquí, las abejas con el alimento y la reina se libera. Bueno, ahí, ahí lo, lo podéis ver tranquilamente. Bueno, con ese, con ese alimentador simplemente, si las temperaturas no son, no son muy bajas, se puede, poniéndole dejándole ébolo ahí, es suficiente. La abeja va, la libera y, y ya está. Esa es una forma de ponerla, pero depende de la época del año, las temperaturas, etc. Si hace frío, lo conveniente es, y, bueno, y no tiene muchas abejas, ponerlo dentro. Si hay bajas temperaturas, a principio de temporada. También otra forma es ponerla encima, encima de, lo, de los cuadros y ponerle la alimentadora contra y ya está introducida. Es, lleva menos tiempo introducir reinas vírgenes que introducir celdas reales, porque es simplemente levantar y poner la cajita. Bueno, alguna vez hemos también introducido con las venas virgen con estas cajas, no nos han dado tan buen resultado. Eh, Tienen más alimento. Si el núcleo no está bien poblado de abeja le cuesta sacar alimento y está muchos días dentro. Con el bolito si si el baby tiene si el núcleo tiene mucha abeja se llena todo el tapón de todo el tapón de, de candy de azúcar con miel. Si queremos que se libere pronto, solo le tapamos la punta aquí, este trozo de con candy y listo. Esos son núcleos que como están, como están débiles, los usamos para sacar las reinas. Son, son núcleos que vemos que, que no van a progresar mucho y lo que hacemos es le sacamos la reinas, le ponemos otra y le usamos para, en vez de tener un baby, también el núcleo está flojo abeja para producir reinas y los que están bien, y los que están bien de abejas y de cría de todos, ya para se dejan para la venta. Una vez que ya están introducidas y pasaron 15 días, si son 20 mejor, se, se busca la vaina y se enjaula lo que hablamos hoy. Hay que mirar el cuadro, que, tenga, que los huevos estén en el cuadro bien puestos, estén uno cerca, de, uno cerca del otro, que no estén uno sí, uno no, que estén continuos los huevos, o sea, haya, haya diez huevos, pero que estén continuos, digo, si los cogemos muy, muy pronto las veinas. En cambio, si esperamos más días, nos tenemos más, más seguridad de que está poniendo mejor. Y también es mejor para nosotros porque nos dejará ...más cantidad de cría para la siguiente generación de reinas. Para el cliente mejor. Bueno, aseguramos bien que este pone bien... ...y para nosotros también. Pero a veces no se puede hacer los 15 días. Por lo general en primavera... ...en primavera vamos a los 15 días y está, y está todo puesto, digo. Entre... Entre dos personas se pueden sacar 100 reinas al día, así, trabajando ocho horitas, ocho horas, y se pueden hacer unas 100 reinas con ese, con ese sistema. Eh, también habréis visto las, las, las otras jaulas, las, las jaulas amarillas, esas, que son muy, muy parecidas a esta, creo, no sé si hay alguna por ahí, que, mmm, que también se, podría, se, se puede coger, eh, poner sobre el panal, introducir, y coger abejas, muy fácil. ...pero con ese sistema eh, no sabemos la abeja que ponemos... ...si puede llevar una barroa, no puede llevar una barroa... ...la cantidad, apretamos alguna... ...y no, no controlamos cantidad de abeja... ...con este sistema de jaula controlamos cantidad de abeja... ...otro tema es que estas jaulas pesan... Mmm, ...tres veces más que esta... ...por la cantidad de alimento que lleva... ...y también es un poco más dificultoso porque tiene un muy grande esto para poner el dedo y meter, una vez que tengamos la reina meterla dentro si, si no si no pensáis pintar la reina solo cogerlas cuando ande la reina por ahí por ahí encima la pone encima la reina y unas abejas y clac para adentro sin apretar la cabeza y ya tenéis la reina si no tenéis que pintarla bueno esto por lo general las Creadores de reinas que hacen muchas, todos se han pasado para este tipo de jaulas. Las jaulas americanas. Inclusive se dice que, que hay un poquito de, de olor a la en la jaula, el plástico para aceptación. Pero como no tengo cómo, cómo investigarlo, no sé si es cierto. Hay un poco para chuliar. Como tenía tres abejas en nuclito, me saqué la careta y dije, bueno... Bueno, más o menos aquí ya habéis visto todo, todo lo que es el proceso en vídeos. ¿De tiempo cómo vamos? Pues en cinco minutos quedará aún media hora. Podemos hacer ya preguntas o como te apetezca. Ahora un poquito de núcleos. Muy por el tema de núcleos más o menos lo tenéis. Cada uno lo tenéis. Bueno, saben cómo va. ¿Eh? 20 minutos. Va. Por lo general usamos, cuando trabajamos todo el día usamos guantes de látex en las manos. Para, guantes de látex van muy bien. Los guantes estos de cirujanos, ¿sí? De, tiene, hay sensibilidad y todo. Porque trabajando todo el día a producir al final al cabo del día te cansa de las picadas y más si te pican dentro de la uña ahí, ¿eh? te cansa de la picada ¿eh? Y el problema es eh, son, lo, son los pelos que tenemos en la mano. La abeja donde va, toca ahí un pelito, se enfadó y pica. Y con el guante de látex, no, que es. si no la apretamos no hay no hay problema. No suelen picar. La reina pica. no No. Hemos intentado de todas formas, pero no hay caso, no nos, va, no nos quiere picar. Bueno, eso es un poquillo lo que es un criadero de reinas. A ver ahí cómo se ve. se chico pero lo dejamos ahí porque además no las tengo muy esto de producción de las diapositivas no las tengo muy elaboradas es malo que les voy a explicar de lo que van a ver eh. producción de núcleos eh, en esto hay cada uno según su su empresa su, su infraestructura su economía mmm, tiene que hacer lo que lo que tiene lo, lo que puede hacer eh, si sí, tenemos una defectura X no podemos, podemos eh, tener ideas muchas ideas pero no podemos llegar a hacerlo entonces hacemos cada uno pequeño, más grande, es lo que se puede con la producción de núcleo bueno, como dice ahí eh, los núcleos, según cómo viene la floración el polen eh, no lo vamos a decidir nosotros cuando hacemos sino las, cuando las colmenas están prontas para hacer, es ahí cuando tenemos que hacer núcleos eh, ...y a veces tenemos que, cuando va muy bien la cosa... ...tenemos que hacer núcleo, obligado tenemos que ir a hacer núcleo... ...si no se nos enjambra la colmena... ...por más que le pongamos alza, que hagamos esto, historia... ...la colmena se está para enjambrar, se va a enjambrar... ...la única forma de, de evitar una enjambración es... ...quitar la reina de la colmena... ...y ponerla a un núcleo... ...porque una vez que ella empieza la, a, el tema de enjambración... Enjambrazón, ...dejan de alimentar la reina... ...dejan de alimentar la reina le dan lo justito, la reina se le encoge el abdomen y ya pueden, ya pueden volar, y ya puede volar, y la reina y la abeja no vuelve a alimentarla, ya está que, que se enjambre. Entonces la única manera es quitar la reina de, de esa colmena, pasarla a un núcleo y bueno y nos quedará reina sin la colmena. Y si no, a, a saco partirla sacarle la mitad y meter la mitad de láminas y destruir releas, es historia. Bueno, las floraciones, como eh, la época del año, las floraciones vas, eh, sanidad, alimentación, bueno, eso lo vamos a pasar. Mat ¿Material para...? ¿Se ve poco? Bueno, no pasa nada. Tenemos que tener eh, material para núcleos suficientes para esperar lo mejor del año. Si, estamos, si, vamos, justo, si vamos justo, podemos que, que, no, que el año venga bueno y, y, nos, quedamos, y nos quedemos escasos. Más vale tener material de más si no lo usamos. Nosotros pasamos como dos años con, con un montón de cajas amontonadas que no, no venía la época, no llegaba el año bueno y hacían pocos núcleos. Pero siempre es aconsejable tener mucho para no perder esa oportunidad que, que cada cierto tiempo viene de hacer muchos núcleos, como fue este año. Hubo, bueno, hay que estar bien preparado a material. De sistema de núcleos. De sistema cada uno... Tiene que hacer lo que lo que pueda lo que puede hacer. Por ejemplo, partir la colmena, lo más lo más normal es partir la colmena, dividir la colmena y ya está. Quitar cuadro, mirar la reina y hacer un núcleo con diferentes cuadros de diferentes cajas, mirando la reina hacia ese lado. Usar excluidor, cambiar, usar excluidores, bueno, ya sabéis, levantar la cría para arriba, los que tienen alzas, la cría y poner un excluidor y esperar un día que suba y después ir y cogemos los cuadros sin, sin la veina. Seguro que la veina no quedó quedó debajo. ¿no? Igual los lío un poco porque, como ¿eh? para los que tengan idea, van entendiendo, pero lo demás. Después otro sistema es cambiar el vuelo. Eh, se sacude, la, sacude el cuadro de cría. Bueno, pr primero se saca la colmena, la colmena que está para enjambrar. ...la colmena madre se saca del sitio, se pone una colmena vacía... De la colme eh, ...aquella colmena se pone una punta a la otra... A, a ...atrás, mirando por un lado para otro, se, se quita el lugar... ...se sacuden los cuadros con cría abierta... Un cría, ...uno de cría abierta y uno cerrada, por ejemplo... ...y se pone en la colmena vacía... ...y ahí va a entrar toda la, toda la abeja de que está en el campo... va a entrar, ...toda la pecoreadora que salió a trabajar va a entrar... ...eso se hace con un día que estén trabajando... ...un día que la abeja no salga no se puede hacer... Y eso queda en un núcleo muy bien poblado y un montón de releras le hacen. Es una... La otra colmena queda sin pecoreadoras. Más o menos necesita entre una semana y dos semanas para recuperarse. La otra colmena queda con mucha cría, queda con la reina, pero sin pecoreadoras. Se le va a un pequeño estrés ahí, pero ya, esa, ya a partir de 15 días más o menos ya está recuperada. Entonces, en 15 días tenemos una colmena, la colmena madre. Viene otra vez y un núcleo buenísimo ahí, porque entró toda la abeja. Inclusive no hace falta ni ponerle miel a ese núcleo, porque toda la abeja que viene del campo trae miel y polen. Solo ponerle un par de cuadritos para que ahí hagan reina y ya está. Paquetes de eh, Bueno, se puede hacer con paquete de abeja Paquete de abeja nosotros hicimos, pero no, nos dio mucha faena y, y dejamos de hacer paquete de abeja y la, otra, y la otra forma es comprar los núcleos para no hacerlo. Les, les, les tengo que, que ir rápido porque hay, hay tres tipos de eh, núcleos. Se puede hacer núcleos ciegos, sin reinas, núcleos con reina virgen, núcleos con realera y núcleos con reina fecundada. Ahora vamos a ver eh, núcleo eh, núcleo natural, sin, sin nada. Por ejemplo, el, núcleo, el, el día cero es el día que se hace el núcleo. ¿no? Vamos ese día, hacemos el núcleo, partimos la lo que sea, es el día cero. A los 12 días eh, nace, nacerá la, la primera reina, a los 12 días. Porque tienen 12, 12, eh, lo que pasa, no le expliqué todo el proceso, tienen 3, 3 días de huevos, tres días de huevos, más un día de larva, son 4 más, más 12 que pasaron de que lo hicimos son 16 cuando nace la primera reina. Y si inclusive si cogen una lava un poco más grande nacerá unas horas, medio día antes, un día antes. Después que pasan esos 12 días necesita 15 días más para que la vaina salga a fecundarse y empiece a poner los huevos. En total son 27 días haciendo un núcleo natural. En 27 días que pasa de que hacemos el día del día cero que hacemos el núcleo. ¿no? Y necesitamos 21 días más. ...para que nazcan las primeras nodrizas... ...en total 48, unos 48, 50 días... ...desde que hacemos el núcleo... ...cuando hacemos núcleo ciego... Si, ...si la cosa aprieta, que hay mucha cantidad... ...hay que hacer a saco núcleo ciego y ya está... ...pero se pierden toda una floración... En, ese eh, ...en esos momentos se pueden hacer tratamientos... ...porque ya, ya no, no habrá cría... ...no habrá cría, digo... ...unos, después que nazca la reina... ...todo se puede hacer un tratamiento... ...para matar... Barroa. Bueno, ...y si, y si llevan zángano los cuadros... ...tres días más... ...eso al tratamiento y ya está... ...ya lo estuvimos hablando y vamos a, a gente... ...el eh, núcleo con reina virgen... ...es más, más o menos lo mismo... ...pero tenemos 15 días menos... ...36 días en total... ...que comience eh, ...que comiencen otra vez... ...las nuevas nodrizas y todo... ...también se puede efectuar un tratamiento... ...y la efectividad aún quedará un poco de cría... La efectividad será, será alta también, pero no tan alta como... Eh, bueno, un núcleo de vaina fecundada. El día cero se hace, al otro día se pone la vaina a los cinco días está poniendo la veina ya está poniendo huevos. Entonces, y a los 21 días ya, ya nacerán las abejas de esa. En total son unos 26 días. Lo que no se tiene en ningún ciclo de, de cría y por tanto los tratamientos los tratamientos que si se hacen en tratamientos serán con brava roda dentro de la, de la cría si no están saneados teoremente. Bueno, eso va a quedar en la diferencia de hacer con una veina fecundada, con una veina virgen y un núcleo sin, sin nada. Por eso que no, yo no lo sé todo tampoco. No, ya, pero más <ríe> y, y, cada, y, cada, y cada momento, cada, cada momento es, una, es una historia. Es una historia cada momento. si chafarías las realeras que te hicieran arriba una vez, una segunda vez ya no podrían hacer. Sí, tendría que estar, bueno, como tienes tres cajas, constantemente, digo, dejar la reina abajo con espacio. Con mucho espacio. Con mucho espacio y constantemente rompiendo realeras. Arriba. Sí, arriba y, y si hace alguna abajo también. Y sacando también que no te libres. sacando zánganos. Eh, bueno, no, zánganos no. Muy bueno. bueno, si no quieres pues o sea, no, no, no, no. si, crecer, <risa> ah, pues te vende. No, ahora sí tampoco quiero. Sí, diga. El ciclo natural de la reina para fecundarse ¿cuántos días se entiende que tiene que tener de vida para que esté fecundado? fecundación natural. Fecundación natural, o sea, eh, se pone, nace la reina del día cero, por ejemplo. Y a, los, a partir de los 12 días, según la época del año, la floración, la cantidad de polen, ya puede empezar a, a poner huevos. A los 5 o 6 días, ella empieza a salir a volar, a 5 o 6 días. De, depende de otros factores, no es algo exacto. ¿5 o ¿no? 6 días desde que ha nacido. Desde que ha nacido. Después. Ella, ella vuela, se fecunda, el sangre la fecunda, eh, tiene que volver a la, a la colmena otra vez porque la abeja tiene que limpiarla, porque el aparato reproductor del sangre no queda dentro y otro sangre no lo puede en ese momento. Vuelve a la caja, la limpian, vuelve a salir y así sucesivamente. Pero ya donde el aparato reproductor entra, ya queda ahí y no puede otro sangre. Por sangro. ejemplo, la, el clima no le es favorable. ...para salir a fecundarse, entra una segunda fiebre al cabo de unos días... Sí, sí nos ha pasado mal, varias veces que en esa semana, por mal tiempo, no han salido a fecundarse... ...y han salido a la semana siguiente. Ellas en, en algún momento salen. Eh, igual puede pasar un mes, pero nosotros no esperamos un mes. Eh, nosotros nos guiamos por el tamaño, ya pas, pasaron dos semanas... Pasó una semana más de lo que tenía que hacer y según el tamaño ya sabemos si se va a fecundar o no. Entiendo yo que cuando una reina se dice que es tan manera, es porque la climatología no la ha dejado hacer su sí. ciclo cuando le entra la fiebre de aparearse. Entonces se le pasa, se hace, digamos vieja, y ya... Sí, pero tienen que pero, pasar que no, más o menos 15 días. Después los 15 días, si ven que no... Si el día X tenía que, tenía que empezar a poner y no ponen, mmm, déjenla en 15 días más y después deciden qué hacer. En total serán un mes. Es decir, dejar un mes antes de... Sí, de, de, de matarlo, claro, es decir. Claro. Porque puede que empiece a poner ahí en esos días que se haya salido a fecundar. O sea, tú sabes que está fecundada por el tamaño del abdomen. Sí, por el tamaño del abdomen y también por la postura. ¿Qué postura tiene? De por los huevos que pone. Ah, Miramos el cuadro, puesta, sí, ¿no? sí, por la, postura, por la puesta, sí, perdón, que mi vocabulario <ríe> me lo mezclo con Sí, ah. eh, a ver. De, de que dejan de alimentar a la reina antes de que sale el primer enjambre, ¿Mm? ¿Mm? ¿se sabe más o menos en ah, qué momento, es decir, cuando las realeras están todavía no nacidas, las nuevas reinas? ...ya dejan de alimentar a la reina, pero se sabe más o menos en mm -hmm. qué, a qué día dejan de alimentar a la reina... O eh, yo, no, yo no lo sé, pero seguro que en alguna bibliografía está yo. Porque es... Y entonces, una vez sucedido esto, esta reina en la caja madre no volverá a poner nunca... Es decir, no es posible no. reinvertir ese proceso... Eh, o convencerlas de lo contrario. Ah, yo he visto gente que rompe realeras, rompe realeras y al final siguen haciendo ellas, digo. Igual si, si estás continuamente rompiendo realeras, mmm, eh, eh, volverá a poner, porque es que no lo he experimentado. Yo lo que he hecho es lo más fácil ir y sacarla y... Mm. A Pero si en ese momento, por ejemplo, le saco toda la cría a esa colmena y dejo la reina con las pecoreadoras, uh -huh. ...esa reina volvería a iniciar la puesta... ...sí, sí, no, sí, ah, ah, sí la pregunta es esa... ...sí, sí, la reina siempre va a volver a poner... ...aunque ya la hayan dejado... De ...sí, plantar, sí, porque la, empiezan otra vez el, el ciclo a alimentarla... ...y empieza otra vez a bueno, poner... pues esa reina ya está fecundada... Eso ...es solo que, que la abeja cuando no... ...cuando yo de... pienso que sucede esto ya ha marchado... ...también podría pasar... ...porque yo a veces me he encontrado con esa duda... ¿no? ...cuando no tienes puesta no sabes si ya ha volado el primer enjambre... ...sí, pero... ...bueno, si estás todos los días encima de las cajas... Puedes encontrar esas cosas. Que esté la reina ahí, que no haya huevo y esté la reina y no esté que poniendo no y fresca sí. y está la reina. Y está la reina, pero, y esa reina está fecundada y puedo volver a poner. Pero eso hay es que estar todos los días encima de las cajas para ver esas situaciones. Sí. Si no, normal ese va, no tiene reina. Vale. Pero, pero por otras cosas, si ves regaleras, si ves inicio de regaleras, todo te das cuenta que puede que esté la reina ahí. Es decir, vas juntando ot otras cosas que ve dentro de la caja, digo. ...porque se acumulan, se acumulan más de una... Y otra cosa, tú como criador de reinas... ...¿qué opinas de las reinas naturales de enjambrazón... ...para aprovecharlos como... Apicurador? Son buenas, son buenas porque están creadas en, en buena época... ...cuando es la enjambrazón es la mejor época para criar reinas... ...y, y cuando son las la mejores reinas porque están... ...porque están con toda la floración y todo el polen disponible... ...y bien alimentadas... Es decir, que eso, podemos decir que son sí, muy buenas. Reinas. Son buenas reinas. Después tienen que fecundarse bien si también. Sabemos ¿no? ¿no? aprovecharlas bien, sí. es un buen recurso. ¿De es dónde que dicen las que salen? Por, las que Tenía, tú por ahí atrás ves, el señor, ayer. ¿no? No, sí. Eh, bueno, yo a mí me gustaría que hablases un poquito, no ya de selección genética, sino lo que les pasa a la mayoría de apicultores principiantes. ...que como aumenta la base de, de, de recoger enjambres... ...digamos, cada vez la genética es más enjambradora... ...cuando los apicultores profesionales... ...procuran dividir las colmenas no enjambradoras... ...sino productoras... ...si tienes en cuenta eso a la hora de, de seleccionar... Sino de ...que nosotros nos juntamos enjambres... Eh hace años, salvo uno que de nuestra propia colmena que vamos y, y cogemos muy poco enjambre, por suerte, digo. Eh, de forma natural, de naturaleza, las colmenas una vez al año se tienen que enjambrar, es la naturaleza de, de la abeja. Una vez al año, si las reinas si viejas. No, si, si la, si la formación venía buena, ellas ella la van a recambiar para asegurarse una reina nueva para futuras generaciones de forma natural es, se tiene que enjambrar la, la colmena una vez al año nosotros hacemos todo lo posible para que no se enjambre para no perder no la producción ¿no? pero bueno eso de, de los enjambres eso es, es de, de otra época de muy atrás hoy en día no van a es difícil encontrar muchos enjambres ya lo sabéis excepto algún año excepcional como este eso también sí. influye mucho según... El año. Sí, El ese. año que se enjambra mucho. Sí. El otro año que... Sí, es segunda floración. Se y, y, y eso de, de la genética de enjambradoras mmm, es de, de, de tiempo atrás. Hoy en día ya, ya debe quedar muy poco de eso, de genética enjambradora, porque salvo a eh, los profesionales casi que no lo tienen pocos profesionales que crían reinas y los muchos aficionados que recogen enjambres yo creo que eso no se va a perder nunca no, no, pero los enjambres son de colmenas de, colmenas de, de, de gente que tiene un colmenado de 80 o 100 colmenas que no llegó a tiempo y salen en los enjambres y, y los recogen es y aficionados sí, que tienen cuatro colmenas sí, sí, también pero, nueve, pero, pero no, no, no quiere decir que, esa, que ese enjambre que sea de no margen sí. y cuando voy a verlas que revienta y, sí. y sale No de quiere decir que esa, que esa genética sea mala, porque sale de algún de alguna colmena, inclusive que puede ser una buena colmena. Mm. ¿Qué pasa? ¿Que al, colmena, ¿Al colmenero hay muchas colmenas no le enjambran? ¿no? Sí, le enjambran muchas. Parece ¿Sí? este, este año en Valencia eran. Iba, iba, todos los días iban a recoger enjambres, a darse vuelta por los colmenares a recoger enjambres. Porque no, no hacían núcleos, no, no tenían tiempo de hacer núcleos, no colmenas lions, que es más difícil. De... Y todos los días se dan vueltas y recogían enjambres. Entonces, porque los enjambres la Colmena con Reina Nueva no es esperar. No lo haya pasado. No, no. Si, si, ya, tiene, si ya tiene un año, ya está, ya está para enjambrarse. Si se tiene que enjambrarse, se enjambre. pasa eso también. ¿Mm. Y, la, y la bloquear la alimentación en el otoño, eso. Ya se ha ido alrededor. Sí, eso es bloquear en otoño, si, si se puede hacer, eh, es, va, va bien porque eso nos garantiza que, que después en invierno, solo con una pequeña pastillita, ya pasan el invierno bien. Yo entiendo poner en otoño. No, blo bloquear es poner mucho, mucho agua con azúcar para que ya hagan una, una buena reserva de miel. el Bloquear es poner, sí, sí bloquear es poner, sí. Poner bastante agua con azúcar, 5, 6, 8 litros. Y entonces ahí hacen una buena reserva, de, hacen un buen, un buen nido de cría. Y después, solo con una pastillita, se aguanta. O calculan mucha miel, vamos, entre la tarde. Porque si dejamos para el invierno, en el invierno después es, es más dificultoso por las temperaturas y todo, alimentar en, con líquido. Perdón. Um... Iría bien como ir finalizando el turno de, de preguntas para seguir bien los tiempos de, de la picada. No, si se si nos ha quedado así algo en el tintero, al igual podemos hacer una última, ¿no? ¿Arito? Sí. Sí, sí. Y ya cerrando esto. Sí, ah, perdón, ¿quién? No sé. ¿Alguna más, si no? Sí. Venga. ...cuando las abejas hacen realeras de forma natural... Por lo ...que refiero a la ejemplazón... ...vemos muchas veces que hacen realeras en forma de Zangnán. Y digo yo, la larva de fauna, no no huele huevo ese que presuntamente está sin fecundar... ...¿vale para criar reinas? No, no, por lo general es... ¿Has hecho algún traslado y por... Trabajar? Sí, sí, sí me, a veces me sale una... Por lo general, es un poco deforme y más, y más larga que una, que una relera normal. Tiene como una cinturita, pero es más larga y, y más blanca. Que, si miras después la diferencia entre... sí Y esas no son buenas, esas no llegan na, a nada. Nunca se llegan a... Sí, no. Inclusive me he equivocado y he puesto algún huevo, alguna lava sin fecundar de, y, me, y me salen dos por tres y alguna. Pero eso, bueno, con el ojo ya sabéis que... Si, si es más grande, más larga de lo normal, y, y un poco fina y alargada, ya. Sí, a veces hace una cinturita así, bien así hace. Seis veces y cuando las empiezas son perfectas. Sí, sí. Por aquí igual sale el No, la de ahí no sale. ¿Más claras, dices? ¿Más claras? Sí, porque tiene diferencia días de una larva fecundada que, una no, que de un huevo no fecundado. ¿eh? Entonces. Eh, más o menos ha costado 10 años en que la gente sepa la la, la utilidad de, tener, de poner hacer núcleos núcleo con reina fecundada. No, no se pierde ninguna floración ni, ni nada. ¿eh? Siempre y cuando que la reina salga bien, ¿no? También puede. ¿Cómo estamos de...? 10 minutos. ¿Y se puede hacer núcleos con un... Un cuadro de cría, uno de miel, dos cuadros de cría, uno de miel, tres cuadros de cría, uno de miel, los fecundada fecundadas, vainas virgen, veleras. Cada núcleo llevará su, su tiempo de desarrollo. Si lo hacéis con un cuadro de cría y un cuadro de miel, le costará más tiempo, ¿no? Pero, pero hoy en día es una, es una buena opción para hacer mucha cantidad. Mucha cantidad. Si no lo necesitáis pronto, eh, en vez de hacer 100 hacéis 500 con un cuadro cría y uno de miel y tendráis 400 núcleos en vez de tener 80 digo porque algunos van a fallar ¿no? eh, esto está en Argentina se está usando mucho hacer o sea, núcleos muy pequeñitos uno de miel y uno de cría si hace núcleo le ponemos una reina virgen, mejor si le ponemos una reina fecundada, mucho mejor eh, nosotros hicimos este año en marzo y uno de miel no de cría, las pusimos en el naranjo, después en el naranjo a la, a la, estuvieron todo el verano por ahí en la alfalfa y ahora están, pero le agregamos cuadros láminas sobradas y ahora están completas y la que no completó tiene seis cuadros, seis cuadros más, ya está media colmena. Hechos con un solo cuadro de cría. Pero eso depende, si lo necesitáis pronto, si lo queréis hacer para futuro, vais con un solo cuadro de cría y uno de miel va a ser más cantidad, más cantidad para que será para el próximo año. Bueno, con dos cuadros cría también irá todo más deprisa. Y con tres cuadros cría, ni, ni hablar. Tres cuadros cría en una veina fecundada es una colmena al cabo de dos meses. Con una veina virgen depende de las floraciones también y una velera también. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Los, los núcleos. Y bueno, para que los núcleos funcionen, buenas floraciones. Buenas floraciones o alimentación. ...mucha alimentación, el tema es que mucha alimentación... ...tiene un costo muy alto... ...a veces es mejor... ...hacer unas horas de trabajo y un poco de gasoil que... ...si, si, si se puede conseguir una zona buena ¿no? ...nosotros por general empezamos en, ...con las colmenas allá en el almendro... ...en febrero... ...después viene el romero... ...y después el romero viene el naranjo... El naranjo nos coinciden con las colzas de aquí de Huesca... ...y el tomillo... ...y después bueno hay alfalfa durante el verano... ...después se suben a la montaña, que hay flores naturales... ...y después las bajamos de girasol en esta época... ...y así de continuo, de continuo moviendo colmena Bueno, alimentación artificial no nos vamos a meter en el tema... ...porque es muy, muy extenso, pero hay tres tipos de alimentación... ...de salvación, de mantenimiento y de incentivación. Bueno, alimentadores interiores y exteriores... Y estos son los, los depredadores que tiene la abeja. No puse el hombre porque no... Porque... al ¿eh? principio. Bueno, también, también tratamos de salvarlos. Pero bueno, hacemos, hacemos dos cosas. La destruimos como la salvamos. Estos son más o menos los depredadores que tiene la abeja hoy en día. El, la, la, el, el ácaro es el, más, el que más daño nos está haciendo en esta zona. ...después la, la velutina dicen que también en Galicia... ...que también es complicado, que... dice que prefieren, prefieren tener barroa y no velutina... ...dice mucha gente, digo... ...que les hace más... ...más, pero bueno, pero también son colmenares pequeños... ...cuando hay colmenares grandes... ...la velutina hace mucho daño porque... Se, ...la comida de la velutina se reparta en muchas colmenas... ahora si tenéis 10 cajas y tenéis mucha velutina... Eh, es, ...es problema, sí... Bueno, lo demás son la polilla de la cera también, que, pero eso son, son ya de mantenimiento. de Cosa, ¿no? Y aquí está todo mezclado, lo que es el manejo apícola. Igual se, se, se chicó la pantalla. Te, tenemos que empezar por aquí, por conocimientos. No podemos tener eh, 100 colmenas si, si empezamos hace, hace un año a tener cajas. Primero vamos a ir con conocimiento y pocas cajas y vamos y tenemos que ir creciendo poco a poco. Si, si no pasarán cosas digo. Eh, también podemos tener a alguien que nos que nos está ayudando que nos esté. De, después hay que a las colmenas hay que darle hay que tener tiempo dedicarle tiempo. ...y también hay que invertir en ellas, ya sea material, en la alimentación, porque los tiempos han cambiado y ahora hay que invertir en alimentación. Eh, bueno, el, el recambio de cera, que está dentro de recambiar cera en lo posible o hacer muchos núcleos, hacer núcleos, recambiar cera más o menos, se cambia mucha cantidad de cera... ...la sanidad, la alimentación que ya vi... ...tener buenas floraciones, el clima ayuda... ...y una y una reina y una reina nueva siempre... ...no digo todos los años, pero cada dos años... ...y de alguna forma renovando las reinas... ...y más o menos... Eh, ...de todo eso no sé qué es más importante... ...pero todo está, todo está ligado... ...bueno, hasta por ahí... ...haciéndolo un poquito todo muy deprisa... Hemos llegado a eso. Y ahora... Oh, tranquilo. Pues. Y ahora vienen las preguntas. Si tiene, alguno tiene preguntas, lo que pasa es que bueno, no se acordarán de lo primero, ¿no? <risa> es que si no lo si no lo hacía así, si iba... porque no es como un curso, si, si íbamos... Si íbamos... Ahí cambiando no nos daría el tiempo para dar un... Esto fue un vistazo general de lo que, de lo que hay. Pero eh, no se asusten que tampoco es tan difícil como, como parece. Es cuestión de... A ver... Eso por acá. Sí. No, eh, deduzco que la fecundación que haces es natural siempre, artificial, aquello del laboratorio, de fecundar la zona por una, la reina, todo esto lo has hecho o lo has probado... Mm, lo, lo he probado pero yo no lo hago de momento no lo hago todo, todo es natural la fecundación y, y todos los creadores comerciales son fecundación natural porque fecundación artificial hay uno en Estados Unidos que es muy rápido y hace mucha cantidad o así ya se ha jubilado creo pero es de los pocos que hay, que hay. y además eh, esas reinas suelen durar un año solamente cuando son fecundadas artificialmente las naturales más tiempo la variedad genética que tienen de la... No, o se ve es que no... ...que, que la técnica estará muy depurada, pero... ...no sé decirte claramente, pero... ...pero sí, desde hace muchos años atrás hasta ahora... ...esas reinas solo son... ...para cambiarlas anualmente. ¿Eso por qué? ¿Es ¿Porque no es rentable? No, no, no es rentable para el creador de reinas, tampoco... ...fecundar reinas, porque lleva mucho tiempo y... ...pero tampoco es rentable para que las compra... ...por un año y además siempre vas a estar dependiendo del creador de reinas. Otra cosa importante, si cambiáis de raza, de raza queréis otra, otra línea, otra, otra especie, digamos una ligustia, vais a estar siempre dependiendo de un creador de reinas, porque esas se van a ir mezclando, se van a poner agresivas, vais a querer volver a tener esas y vais a tener que seguir comprando. Siempre vas a tener que comprar, o hasta que vosotros la podáis producir. En cambio, si usáis la raza que tenemos todo, no pasa nada. Hacemos núcleos naturales y ya salen las reinas que tenemos. No dependemos de un creador de reinas. Cuidado. Una ¿Para qué estaba ya? Teresa. Pregunta. ¿Los qué? ¿Los injertos? Ah, del método del 1800, ese de pegarse. Sí. Uh -huh. Sí. De, sí, sí. de cualquier lado menos del tórax, de la ala, la pata, la cabeza. De, perdón, de cualquier lado menos del abdomen. ¿De cualquier sitio menos de, de aquí, del abdomen? De, ¿Del abdomen? No, porque si nos pasamos presión, ahí es donde tiene. Pero cualquier sitio menos del abdomen. Bueno, Sí, sí, el aguijón sí. No, hemos, he, he tenido dos reinas peleándose en la mano. A ver si me picaban ahí, pero no, se están siempre entre ellas y no. Y no, por lo general no pican. Digo. Y el aguijón es. El aguijón de la abeja tiene. Bueno, no sé cómo explicar como. como espátula así que salen en, que engancha. Le pican y se enganchan y no salen. Las venas es liso. Pues me te doy sacarlo, digo, sale hacia atrás. No les puedo explicar bien porque no me salía la palabra ahora. <ríe> la palabra técnica. Además, ah, pero, la disculpa, está la señora. Ah, sí. No, ahora sí, ahora sí. sí. Pues además de la productividad de una reina, que no se persigue, se puede pedir? Que una reina nueva. No que no sea agresiva, es muy importante también. Por vosotros y por los vecinos que no sea agresiva. Hay una época del año que se ponen agresivas, eh, allá por finales del, del romero, por ahí cuando está acabando el romero, es que no sé qué pasa, pero bueno, a, además hay mucha población, se pues está acabando el romero, ellas trabajan mucho y se ponen agresivas casi, casi todas, menos las de otras especies, como la ligústica, las amarillas, las bueno, es la que más he probado, hay cárnica eso, pero la abeja ibérica hay una época del año que se pone agresiva. Y después está el trato que le deis vosotros mismos, digo. Pero sobre todo no... Y el día también hace mucho. Sí, del día también hace mucho. Si hay una tormenta, se viene. Y la hora también, pues si abrimos a primera hora y está toda la abeja, la abeja adulta adentro, también abrimos la tapa y se nos viene toda la abeja adulta encima. Digo. Y usar el ahumador, porque por allá tiene un abuelo que vive con él y va, ah, que es una agresiva la abeja. Y después lo observo y, y usaba poco el ahumador. Por eso que es tan agresiva. ¿eh? No tengáis miedo de usar el ahumador con esta vez. Vale, pues ¿Sí? eh, yo quiero precisamente lo contrario. No sé si esta pregunta va mucho contigo, pero ¿Mm? no quiero crecer, no quiero tener más colmenas, ¿vale? Quiero tener dos o tres máximo. Entonces, el juego podría ser, es que he oído algo, por eso te lo ¿Mm? pregunto, ¿vale? Deja, o sea, en primavera, cuando empieza la floración... Y cuando empiezan a. con la necesidad de hacer. Reinas, ¿Vale? Sí. Eh, yo podría subir todos los cuadros arriba, poner un separador y dejar la reina con la caja vacía abajo. Sí, Entonces, podría así. Sí. Y así no me haría realeras esta reina, la podría conservar mm. otro año más. Te harían realeras arriba. Tendrías que romper relet, pero te volverían a hacer realeras arriba. Pero... Y si le pongo cría de más de tres días arriba y dejo toda la de tres días abajo. Ah, que no entiendo. Bueno, a esta la cerraron el día 5 el día y, y a la que es este, sin fecundarla se va en el día 6. Entonces hay diferencia de color de cera de una larva, de una reina y de una de zanga. Es porque tiene un día más o, o algo así. Sí, ¿Eso solo sucede cuando es una zanganera, una colmena que no tiene posibilidad de acceso a huevos fecundados? ¿O también pasa alguna vez en una colmena que está bien? Mm. Sí, no, lo he dicho, no lo he visto mucho, yo, yo solo lo he visto en, cuando me equivoco yo. Cuando me equivoco yo ahí, lo he visto, pero, pero en Colmenas no, no he prestado atención. Igual. Solo darte las gracias porque era un mundo que ignoraba, siempre había oído hablar, había puesto en mm. vuestra web y me voy contento porque entiendo mucho mejor cómo es vuestro trabajo y el proceso de, de la reina, esas gran desconocido. Bueno, gracias. Gracias.